Hola, yo soy de Sislava, eh, soy de Bulgaria, tengo 26 años y he vivido más de la mitad de mi vida en España y es por eso que sé también español y hace unos tres meses y medio, más o menos, eh, decidí venirme a Australia. Decidí comenzar esta nueva aventura porque me apetecía mucho cambiar, me apetecía hacer algo diferente por mi cuenta, algo, hacer algo yo sola, me apetecía cambiar, experimentar, probar hasta dónde yo sería capaz de llegar, eh, y en general el hecho también de que me encanta viajar también ayudó a que me decida a, a dar este salto. Elegí como destino Australia porque es primero un lugar donde se habla inglés y yo quería como combinar el viaje con el aprendizaje entonces quería irme a un país donde se habla inglés eh, por otro lado también elegí Australia en, y no otros países de habla inglesa porque eh, está muy lejos, o sea, está al otro lado del mundo eso hace que todo sea, me refiero, a la naturaleza es diferente, la gente es diferente, el estilo de vida es diferente a lo que yo estoy acostumbrada a vivir al estilo europeo me refiero. Entonces todas esas diferencias, eh, y teniendo en cuenta que está tan lejos y es tan enorme Australia, con tantos paisajes diferentes, pues todo eso hizo que, que mi elección fuera ese destino. Los últimos días en España, antes de llegar aquí, la verdad es que fueron, um, cómo podría decirlo, intensos, porque en un momento cuando ya veía que ya la fecha se acercaba, era como que de querer hacer un montón de cosas en poco tiempo, pero como tenía poco tiempo, las cosas que hacía las vivía muy, como de una forma muy intensa. Mi vuelo fue de 38 horas, vamos a redondearlo a 40 aproximadamente. Hice dos escalas, una de dos horas en Abu Dhabi y otra de diez horas en Hong Kong. Eh, como ya la, la escala de Hong Kong es tan larga, yo eh, la aproveché para salir y visitar un poco Hong Kong, comer allí, pasear, conocer. Hay que aprovechar, o sea, yo si tienes una escala larga, hay que aprovechar. Durante el vuelo, pues yo la verdad es que a mí me fue súper bien, no sé si es porque a mí me gusta viajar y... Y aunque esté ahí sentada 7-8 horas de vuelo en el asiento, pues no pasa nada. Yo me lo paso bien, igualmente lo que estuve haciendo, pues lo típico, ¿no? Ver alguna película, leer algún libro, dormir. Lo mejor es uh, disfrutar de todo. No pensar en cuándo voy a llegar, sea pensar como que en el futuro, en el destino final, sino que disfrutar del trayecto. Yo creo que de esa forma se puede hacer como más menos Disfrutar de todo, del aterrizaje, de cuando sales, del aeropuerto, el control en el nuevo destino, mirar las horas, cuánto tiempo tienes para eh, estar en el aeropuerto, estar pendiente de las puertas, de, en cuál tienes que ir, todas esas cosas, no sé, para mí, a mí me resulta interesante, yo creo que si uno está como 100% pendiente a eso, lo va a pasar mejor como si está todo el rato pendiente y esperando a que pase más rápido el tiempo para llegar al destino final. Cuando llegué en Australia, eh, me recibieron enseguida de YouTube eh, y me pudieron llevar enseguida en coche eh, hasta el Backpacker que ya había reservado con antelación desde España y la verdad es que nada más llegué, no sé, estuve un poco como mmm, flotando en el aire la sensación era como, mmm, no sé, todavía, todavía no me hacía la idea a lo lejos que había llegado Entonces ya dejé las maletas en el Backpacker, me fui a andar por allí a comer, a conocer, a como estar pendiente de no perderme y la verdad es que fue una sensación curiosa, porque estás pisando calles que nunca hasta ahora habías pisado y, y estás en un lugar donde nunca hasta ahora había estado y era como todo nuevo, era como descubriendo, hasta el primer pájaro que vi que la gente piensa que el pobre es muy feo porque, porque come basura y a la gente no le gusta nada, yo la primera vez que lo vi, vi fue como ok, vale, sí, este en Australia, ese pájaro no se ve en todos los lados. Y aquí es muy común, es un pájaro con el pico largo, blanco con la cabeza negra, y no o sé, sea, a mí me sigue haciendo mucha gracia. Eh, Osi YouTube me ayudó muchísimo eh, los primeros días con el tema de documentación, todo lo que es el tema de papeleo, el abrirme el número de cuenta bancario, el teléfono, de guiarme un poco, de, pues, eh, también la tarjeta del transporte, eh, me dieron consejos pues de, de pues, cómo viajar, por dónde, cómo buscar pisos, por dónde, eh, um, entonces eso es una ayuda la verdad es que, que se agradece mucho porque nada más llegas y es como no sabes nada pero ahora de repente pues eh, me ayudaron también con el número de TFN, que es el número para poder trabajar también me lo sacaron, son como esas cositas básicas que, que, que te ayudan como a dar ya como, como los primeros pasos como ya como el arranque, ¿no? el comienzo, entonces ese pequeño empujoncito la verdad es que mm, me ayudó mucho otra cosa que me ayudó también a ir adaptándome poco a poco fue la gente que conocía porque de repente me di cuenta que hay mucha gente como yo y mucha gente que, que llega solos y tienen las mismas dudas que yo, entonces pues van mirando y tal y cuando, no sé, como que cuando como entras en el flujo de esa vida de aquí como que y ves que hay más gente que está igual que tú, como que eso como que te ayuda a fluir mejor, digamos, y a adaptarse mejor, al menos a mí. Yo vine en Australia con el visado de estudiante. Es um, de una duración de año y medio y apunté para estudiar gestión de eventos, que es un curso VET. He venido con ese eh, visado porque, básicamente porque no puedo ir a optar al visado de Work and Holiday, por el hecho de no tener la nacionalidad española y Bulgaria no tiene tratado con Australia para ese visado. El de turista no, porque no puedo trabajar, entonces lo único que me quedaba era el, pues, el de estudiante y por eso pues elegí un curso diferente a lo que yo había estudiado para que al menos me sea más interesante ya que no es un nivel tan superior, al menos ya que estudio algo que sea pues algo diferente a lo que ya he hecho para que sea como, ¿no? como nuevo, como para que me aporte algo. Mi primera impresión de GoCoast fue quizás uh, no era tan grande como me esperaba, como lo comparan con el Miami en plan que dicen que Goku es como el Miami australiano yo nunca he estado en Miami, pero no sé por qué siempre en mi cabeza era como que Miami es grande, entonces pues Goku es super grande, como tal pero de repente me di cuenta que en verdad no es tan grande, son en verdad las calles, la calle principal digamos de Surf Paradise y... ¿no? que para mí es como no, como la calle principal no, no es tan grande, o sea, no... no sé, lo vi como de... como que no, no, no es tan grande me llamó la atención también la playa, que es muy grande, muy grande, muy, muy, muy ancha y muy larga, y, y la arena es muy blanca, me encanta. Lo mejor es que go Coast combina como playa y naturaleza, es algo que a mí personalmente me gusta mucho, porque hay como rincones de, y hay playas donde te puedes pasear, que detrás de ti hay naturaleza, no, no edificios, y es algo que a mí me gusta mucho. Lo peor, si es que se puede llamar peor, a lo mejor, pues que no es tan grande, quizás. Mi inglés cuando llegué era un inglés básico, pero no tan básico, sino que pues al principio me costaba un poco entender a la gente por el diferente acento que tienen, pero poco a poco la verdad es que pues me, me, se me iba haciendo el oído y ahora, o sea, después de tres meses y medio, puedo decir que sí, que, que en cuanto a comprensión y tal, he, he mejorado. Todavía me queda más por aprender que todo, todo, todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas En Go Ghost ahora mismo vivo en Chevron Island De cuáles son los mejores barrios para vivir la verdad es que por lo que he podido escuchar de otras personas mmm, digamos que el mejor uno de los... Sí, o sea Chevron Island, Chevron Island es, sí que se podría considerar como también entre uno de los mejores por el hecho de no ser tan caro y ser una zona muy tranquila y aparte está muy cerca al, al centro y a la playa también, o sea, en cuanto a eso está perfecto. Luego las islas que están al lado de Chevron Island también están bien. Eh, luego está la zona de Barley Heads que es una zona que es preciosa en mi opinión, todo el mundo dice lo mismo, en verdad. Es muy bonita y tiene buena fama pero es un poco más caro, pero todo lo que uno se pueda encontrar por esa zona y alrededores pues también está muy bien y eso ya cada uno pues en función del presupuesto que tenga y de lo que le guste, pero son zonas muy bonitas. Y luego está la zona de Southport que yo, por lo que he oído es una zona digamos barata, o sea es económica para vivir. Eh, actualmente ya por fin puedo decir que tengo trabajo, eh, estoy trabajando en un restaurante mexicano y también en un restaurante italiano, los voy combinando los dos, cuando no voy en uno, voy en el otro, uh, más o menos, eh, y por, por, por ahora la verdad es que muy bien, eh, los trabajos los encontré, uno fue, el, el restaurante italiano fue por eh, boca a boca, digamos que de repente una amiga me dijo que en un restaurante buscan que ella no puede ir porque su inglés no es tan bueno, entonces pues me dijo que si sí quería ir, y era para un día solo que estaba una persona extra y fui y desde ahí pues ya me fueron llamando de vez en cuando con ayuda y tal y el restaurante mexicano fue pues enviando el currículum a través de un anuncio que vi en internet que lo habían compartido de hecho en facebook también envié el currículum hice la entrevista y al cabo de los tres, mes, tres semanas o así después de haber hecho la entrevista me llamaron para formar parte del equipo y y por ahora pues estoy trabajando en eso, este, yo recomendaría que todo el mundo que, que comienza con la búsqueda de trabajo que no se centre solamente un, en una fuente de búsqueda, en el sentido de que, que no mande currículum solamente por internet que vaya en persona, que ofrezca incluso cuando vaya a llevar el currículum en algún restaurante ofrezca a la misma persona hacer un trial, yo he escuchado a gente así pues que le ha ido muy bien eh, y también luego boca a boca, cada persona que conozca cada persona que conozcan, con cada persona que hablen, comente, comentar, eh, lo bueno es pues eso, comentar eh, que están buscando trabajo, porque muchas veces pues de esa forma es cuando hasta mejores trabajos puedes encontrar, así que si estáis pensando en uh, vivir una aventura diferente, fuera de vuestra zona de confort, eh, yo os aconsejo uh, mil por mil que deis el paso, que hagáis esa experiencia, que viajéis, que conozcáis cuanto más mejor, porque yo debo admitir que desde que estoy aquí, en ningún momento, ni en, o sea, en ningún momento me he arrepentido de esto. O sea, yo tenía desde un principio claro que si yo pues, por algún motivo u otro no encuentro trabajo, yo me devolvería. Pero yo sé que al menos he dado el paso y al menos lo he intentado y, y he conseguido algo que yo no me había imaginado de que iba a hacer. No me imaginaba de que yo sola me iba a ir a vivir en un sitio tan, en un país tan lejos de donde yo vivo entonces está como dicen que toda aventura comienza con sí así que atrevase a vivir una aventura como esta hey.